Si eres de nacionalidad colombiana o extranjero con título de educación secundaria expedido en otro país y deseas iniciar estudios de pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional, deberás inicialmente cumplir con los siguientes requisitos antes de iniciar el proceso de inscripción. Debes tener el equivalente al título de bachiller obtenido en el exterior convalidado a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Haber realizado el examen de Estado en el país donde terminaste tus estudios de educación secundaria, equivalente al examen de Estado colombiano. Poseer una visa que te permita realizar estudios de educación superior en el país. Para más información acerca de la convalidación de documentos, consulta esta URL, que te dejaremos en la descripción de este video. Ahora puedes continuar con el procedimiento. Selecciona el video Proceso de inscripción en la lista de reproducción. Bienvenido a la Universidad Pedagógica Nacional. Educadora de Educadores.